El primer tráiler de la temporada número 3 de Fortnite ha sido revelado. En el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de todo lo nuevo que trae la última actualización del juego para que no os perdáis ningún detalle y además quiero deciros que va a suceder un evento nuevo en la isla de Fiesta Magistral. Y es que como bien sabéis chicos ya llevamos días diciéndolo pero ya se han filtrado los primeros teasers trailers de la temporada número 3 de Fortnite. Nuevos secretos, nuevos modos de juego, nueva historia oculta dentro del mundo de Apolo, en el mundo que nos encontramos ahora mismo. Recordar que venimos de otra dimensión y esta dimensión diferente tiene nuevas historias para nosotros. ¿Te apetece escucharlas todas y cada una de ellas y saber y aprender nuevas cosas? Este es tu vídeo, hermano. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al vídeo de hoy. Y quiero deciros antes de nada que el vídeo de hoy viene cargado con mucha información. Lo cual, seguramente, tendrás que ver todo el vídeo al completo para no perderte nada. Así que, chicos, agradecería muchísimo si compartís este vídeo con todos vuestros amigos, ya que, chicos, no se pueden perder lo que está por llegar a Fortnite. Además, durante este vídeo vais a ver que muchísimas teorías de vídeos anteriores se han cumplido. Ya por finalizar, no os olvidéis que hay un sorteo a de 2.800 pavos para Fortnite ahí tenéis los pavos son 2.800 pavos que puedes ganarte solamente estando suscrito a este canal y apoyando con el código MisterDeneox en la tienda también os invito a seguirme en Twitter y en Instagram porque chicos es totalmente gratis y son mis redes sociales así podéis saber todo lo que comento en todas las redes utilizar el código MisterDeneox en la tienda de Fortnite para apoyar al canal y estaréis mamadísimos toda la vida hermanos yo soy Mr. De Neox y os doy la bienvenida al vídeo de hoy. Empezamos. Un saludo a los miembros estándares de mi canal. Y sobre todo, un saludazo a el miembro leyenda del canal que es Karina Paola Hernández. De todas formas, un saludito a todos. Valeria Olivera, Cristina Bel, Mauricio Contreras, Alejo Maturana, Aaron77. De nuevo, Karina Paola, miembro leyenda. Eduardo Fernando, Jesús Antonio, Luis Veroni, Cristian Fortnite, Virux Pro, Jorge Gustavo, Irma Briones, Andrew Molina. Muchas gracias por ser miembros del canal y pertenecer a la Neox Army. Si tú también quieres ser miembro del canal te dejo un link justo aquí debajo en la descripción para que te unas a los miembros y también puedes hacerlo justo al lado al botón de suscribirte donde pone unirse. Hace muy poco Fortnite ha recibido Una actualización con la cual se han filtrado Muchísimos archivos e innumerables Noticias acerca de lo nuevo que va a llegar Al juego y es que como ya sabéis los archivos Internos del juego nos muestran Las próximas cosas que llegarán a Fortnite Próximamente, una de ellas Por ejemplo es lo que hemos visto Hace muy poco en las noticias Del juego y es que va a salir Una nueva operación dentro del juego Llamada operación carga En este momento la operación carga Todavía no ha salido pero en cuanto el vídeo haya sido publicado probablemente sí la cual consiste en que un equipo debe escoltar una furgoneta hasta que llegue a su destino mientras que el equipo contrario lógicamente deberá impedirlo y no deberá dejar que llegue a su destino además si nos vamos directamente dentro del juego donde las skins vamos a ver cómo la skin de oro por arte de magia ha recibido un nuevo estilo totalmente gratis y nos lo han otorgado a todos los jugadores tal y como veis en pantalla ahora mismo Lógicamente deberás ser propietario de esta skin para poder tener ese estilo desbloqueado Y hablando de skins chicos quiero deciros que Ipex de Twitter ya sabéis quién es una de las personas que filtra más cosas reales del juego ha filtrado nuevas skins que van a estar llegando al juego muy pronto y detrás de ellas se esconde una historia oculta. Seguramente estarán llegando en la tienda de Fortnite muy pronto. Algunas de ellas incluso creo que ya... Han aparecido. Incluso parece ser que tenemos un nuevo starter pack. Con una skin de una chica con un traje amarillo. Chicos no os olvidéis de utilizar el código MrDneox en la tienda de Fortnite. Antes de realizar cualquier compra en la tienda. Pero lo interesante llega ahora con esta skin que estáis viendo en pantalla. Es una skin que realmente creo que a todos se nos hace muy familiar. Una skin que recibe el nombre de Vix. Tiene una similitud brutal con la skin de lince que ya tuvimos en el juego hace varias temporadas. ¿Y sabéis qué, chicos? Esta es la lince de Fortnite de esta dimensión. Eso no lo sabíais, ¿verdad? Esto, lógicamente, podemos saberlo por su vestimenta de gatita y porque ya sabéis que tiene exactamente los mismos colores que el lince. La única diferencia entre la skin de lince y esta es la vestimenta y el aspecto, pero... La similitud es máxima y eso nos indica que prácticamente podrían ser la misma skin Pero simplemente de dimensiones distintas Y sobre todo chicos quiero deciros que esto se ha confirmado Porque en los archivos del juego Lince recibe el nombre de Neon Cat En los archivos ocultos de este juego En cambio la otra skin que parece ser la lince de esta dimensión Recibe el nombre de Neon Cat Barra baja Spy Por lo cual nos hace llegar a la conclusión que esta es también lince, pero en una versión diferente. Y quizás por eso es que ahora Midas quiso deshacerse directamente de la lince anterior para poder trabajar con la lince actual de esta dimensión. Por eso ahora Midas tiene en su habitación oculta a lince en una estatua de oro y ya no sigue entre nosotros. ¿Cuál será el plan de la lince de esta nueva dimensión? Querrá ayudar al rey Midas a destruir toda la isla y a activar el plan oculto de Doomsday... ¿O creéis que la lince espía va a luchar contra contra Midas para recuperar a su hermana de otra galaxia? Quiero leeros a todos ahora mismo en la sección de los comentarios y quiero ver de qué parte estáis vosotros. Además, esta chica también ha aparecido en una pantalla de carga que se filtró y al final acabó saliendo en el juego donde sale el agente Miauscolos en esa pantalla y aparentemente no parecen ser compañeros. Chicos, si tenéis alguna teoría vosotros también me gustaría leerla. Así que sentiros libres de compartirla con nosotros. Ahora chicos, vamos a hablar de algo que ha llegado a Fortnite desde la última actualización del juego. Y que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y quiero deciros que eso va a cambiar el juego por completo. Y es que como ya sabéis, todos y cada uno de vosotros han añadido en esta última actualización del juego un nuevo modo de juego llamado Fiesta Magistral. Y es que este modo de juego no se asemeja a ningún otro modo de juego que jamás hayamos tenido dentro del juego. Es un nuevo modo de juego totalmente aleatorio y además con unos minijuegos dentro de esa isla brutales. Una vez introducidos en ese modo de juego nuevo llamado Fiesta Magistral, veréis que nos introduciremos en una nueva isla completamente desconocida y que aparentemente en esa isla podremos jugar... Todo tipo de minijuegos con nuestros compañeros y amigos Y es que parece ser que según los archivos del juego En este lugar va a haber muchísimos secretos por todos los alrededores E incluso esperar un momento porque tengo algo que os va a gustar E incluso tenemos unos bailes exclusivos para cuando juguemos este nuevo modo de juego Unos bailes que solo podremos utilizarlos en esa Isla en concreto. Chicos, si sois fieles seguidores del canal, estaréis de acuerdo conmigo y sabréis que hace poquito revelé que la cabina azul iba a llegar al juego muy pronto y al final tenía toda la razón ya que ha acabado llegando en este nuevo modo de juego. Si todo eso os parecía loco, esperar a lo que viene ahora porque dentro de este modo de juego existe una cabina telefónica que nos deja cambiar nuestra skin a otra skin nuestra directamente. Si entramos en ese lugar. Así que por jugar este nuevo modo de juego tendremos todos los jugadores. Esta mochila que veis en pantalla de manera totalmente gratuita Y es que lo guapo de esa mochila es que encima es reactiva y se ilumina Así que chicos, si queréis un regalito totalmente gratis de Epic Games Jugar al nuevo modo de fiesta magistral Llegados a este punto estaréis pensando Bien, ¿hay algo más interesante en este vídeo que puede llamar mi atención? Efectivamente que sí hermano Y es que quiero mostrarte que en los archivos del juego han vuelto a meter directamente Imágenes del concierto de Marshmello Y es que esto puede estar seguramente relacionado con algún tipo de evento Que tengamos en esta nueva isla del juego En ese nuevo modo llamado Fiesta Magistral Según algunas filtraciones en esa isla seguramente también podremos ver Diferentes eventos que hayan sucedido en la isla de Fortnite anterior Así podremos revivir esos momentos por si todavía no los hemos podido ver en directo. Imaginaros que sois uno de los jugadores que ha empezado a jugar a Fortnite desde la temporada número 2. Os habéis perdido absolutamente todos los eventos de la temporada número 1. Que perdonadme deciros, pero oh, esos eventos sí que monaban, hermano. Pues bien, parece ser que según las filtraciones, en esta nueva isla del juego podremos ver de nuevo esos eventos repetidos. ¿Qué os parece esa idea? ¿Os gustaría verlo? A mí, personalmente, me encantaría. Pero bueno, parece ser que hemos visto a Marshmallow metido en algún tipo de... card por así decirlo... Y ese parece ser que va a ser el minijuego de Marshmallow. Y es que chicos, en esta isla aparecen carteles muy misteriosos que tienen que ser nombrados porque no pueden pasar por alto. Como por ejemplo, este cartel de Next Even Coming Soon. Eso significa que el nuevo evento va a estar llegando muy pronto al juego y muy probablemente el evento va a ser exclusivo para ese modo de juego. Por lo que oh, tendremos muchos regalos y recompensas para nosotros. El segundo de los carteles nos muestra tres iconos totalmente iguales pero desde diferentes ángulos. No sabemos si se tratará de una nueva skin que podría estar llegando al juego o de algún enemigo a batir en algún tipo de minijuego. ¿Qué pensáis vosotros? Finalmente tenemos el gabinete de las curiosidades del castor. ¡Oh, mamá! Fijaros en esa imagen. Parece que el castor... Parece ser que este minijuego de magia... Ilusiones épicas van a llegar al juego... Y van a estar relacionadas con los pavos de Fortnite. Y de alguna manera esto me llega a la conclusión... De que vamos a poder conseguir pavos totalmente gratis. Y es que son estas tres que estáis viendo en pantalla... Los teasers trailers que han sido filtrados... Desde los archivos del juego Lo cual nos muestran directamente Lo que va a suceder en la temporada número 3 del juego Y es una inundación Al parecer también vamos a poder ver A la gente miúsculos nadar En un estilo muy veraniego Por las aguas del juego Y lo que estamos viendo ahí son manguitos O sea que quizás llegue un nuevo estilo desbloqueable Para la skin de Miaúsculos. Para la próxima temporada ya que llega el verano y probablemente el ambiente sea veraniego 100% ya que las skins tienen pinta de tener un aspecto de verano Finalmente los tiburones está por descubrir si realmente van a ser enemigos que nos pueden hacer mucha pupa O si van a ser los vehículos que tanto tiempo llevamos nombrando ¿Qué creéis todos vosotros? ¿Qué os gustaría? Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis que con el código Mr. De Neox apoyáis directamente al canal y os quiero mandar un saludito a todos vosotros. Un besito a todos y...